Horóscopo de escorpión para hoy, 21 de marzo de 2018. Es hora de que seas feliz. Como ya lo habrás notado, una especie de viento alocado está a tu alrededor en estos días. La energía celestial te incentivará a que dejes detrás todo lo que te mantenía con las manos atadas, y a liberarte de las ataduras que te amarraban. Libérate de las personas y situaciones tóxicas.